Ok, buenas tardes nuevamente. En el día de hoy vamos a estar trabajando con lo que es Prezi, vamos a estar trabajando PowerPoint y adicional a eso también les quiero presentar Geniali, que son diferentes programas de realizar presentaciones electrónicas llamativas e innovadoras. Eh, eh, vamos a empezar con lo que es PowerPoint y PowerPoint es una herramienta que nos ofrece Microsoft Office para crear... Crear presentaciones. Las presentaciones son imprescindibles hoy en día, ya que permiten comunicar información e ideas de forma visual y atractiva. PowerPoint es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office para crear presentaciones. Ok, el uso de PowerPoint. Con PowerPoint podemos crear presentaciones de una forma fácil y rápida y de gran calidad. Cambiar estilos de texto, de párrafo, podemos insertar gráficos, dibujos, imágenes y textos en word art Podemos insertar eh, efectos animados, película, sonidos y sobre todo revisar la ortografía e insertar notas. Así que yo me voy a mover de aquí y nos vamos a ir a lo que es un PowerPoint, voy a buscar un PowerPoint en blanco. Para empezar de cero. Tengo por aquí. Y aquí yo tengo mi presentación en blanco. Importante que una vez ustedes eh, entren a PowerPoint, eh, en esta sección de Design Idea, en la parte superior, en esta cinta de opciones, nos va a aparecer diferentes formas en que nosotros podemos presentar nuestra portada. Así que si escribimos algún tema, cuando escribimos algún tema, también la misma plataforma como que se ajusta al mismo y nos da diferentes opciones con Tecnología. De esta manera podemos presentar de diferentes maneras y creativas. Así que yo voy a seleccionar esta y aquí tenemos. ¿Ven? Una manera diferente de presentar nuestro eh, tema. Siempre importante a la hora de nosotros crear estos PowerPoints que si utilizamos fondos oscuros, las letras tienen que ser claras. Y viceversa, si utilizamos fondos claros, las letras tienen que ser oscuras. Yo les recomiendo que utilicen siempre el mismo tamaño de letra que ya nos tienen predeterminado. De esa manera no vamos a tener ningún problema a la hora de nosotros presentar y que nuestros oyentes no tengan problemas de visualizar nuestro contenido. Importante que una vez yo selecciono, mi diseño ya el programa te trae como que diferentes opciones predeterminadas con el color establecido por ende si yo estoy escribiendo varias opciones y le digo al programa que me dé diseños el mismo programa te va a dar diferentes estilos fíjense ya tenemos aquí con los diferentes estilos de los símbolos y de esta manera pues nuestra presentación va a ser diferente por ende otro de los puntos importantes a la hora de hacer una presentación es que nuestra presentación no tenga mucho texto si la presentación tiene mucho texto eh, de por sí, la mayoría de ustedes se pone nervioso a la hora de realizar una presentación. Imagínense con, tan, con tanto texto. Pues sería un poquito más difícil hacer nuestra presentación. Importante que a la hora de realizar la misma sean bullets o utilicemos imágenes, utilicemos videos que nos ayuden a presentar la información de una manera más fácil. También podemos aquí, esta opción nos brinda lo que es crear gráficas, eh, tablas, perdón, gráficas. Y si utilizamos la opción de gráfica, nos dan diferentes opciones: columnas, línea, pie. Y esto es bien conveniente a la hora de nosotros realizar presentaciones, ya que en vez de yo tener nuevamente tanta información en mi presentación, yo la voy a presentar de manera resumida. De esa manera se va a, a identificar que nosotros dominamos la presentación. Que eso es importante, esa seguridad que ustedes proyecten a la hora de presentar su trabajo. Otras opciones nuevas que tenemos aquí eh, en este, en este PowerPoint es que si yo quiero insertar un video de YouTube, antes había que como que bajar el video, subir el video y guardar la presentación con el video en el mismo archivo. Ya no. Así que vamos a buscar por aquí un video en YouTube para que ustedes vean cómo funciona. Vamos a entrar aquí a YouTube. Y vamos a imaginarnos que vamos a utilizar eh, un video más cortito. Vamos a seleccionar este. Una vez yo selecciono el enlace, regreso a mi PowerPoint. Y en la sección de insertar, insertar video, yo puedo seleccionar, si yo quiero seleccionar mi video, está directamente en mi computador o si el mismo está en la página de internet, lo único que tengo que hacer es pegar el enlace e inserto el mismo. Y automáticamente queda insertado en la plataforma y nuevamente las diferentes ideas que tengo para presentar dicho trabajo. Así que estas ideas nos van a ayudar a que nuestra presentación se vea diferente, eh, innovadora y se vea limpia. También es importante eh, tener cuidado a la hora de hacer nuestra presentación eh, insertar cuando insertamos videos, gráficos, imágenes, que tampoco abrumemos tanto nuestra presentación con muchas imágenes y con muchos videos porque vamos a cansar a nuestro oyente, sino que es como mantener un equilibrio entre las diferentes opciones que tenemos para hacer que nuestra presentación sea interactiva. También tenemos la opción aquí de los shapes. Esto nos permite presentar, eh, si sí, de los shapes, nos permite presentar diferentes formas eh, o insertar diferentes imágenes o símbolos a nuestra presentación. Otra manera de presentar información innovadora es utilizando los Smart Arts. Estos Smart art nos van a permitir presentar la información de una manera sutil, en el cual también le podemos in, eh, insertar imágenes. Aquí tenemos un estilo y una vez yo tengo este estilo, ya le puedo insertar imágenes, íconos, el tema, y también puedo estar escribiendo dentro de cada uno de estos cuadros. Así que nuestra información se vería completamente diferente. También podemos manejar estos Smart Art en la parte superior. Nos va a permitir la manera en que ustedes quieran... Este... visualizar nuestro Smart Art, y también... nos permite cambiar y jugar con los colores, o trabajar con el color que sea de nuestra predilección. Otras opciones que tenemos para nuestra presentación, es nuevamente en la sección de insertar, tenemos lo que es audio. Por ende, podemos adjuntar a nuestra presentación un audio realizado por nosotros anteriormente o puedo insertar eh, un audio en el momento. Así que yo puedo grabar en dicha presentación y automáticamente voy a estar, una vez yo termine de hablar, le digo insertar y vamos a tener aquí el audio insertado en nuestra presentación. Adicional que si para la clase yo necesito realizar un video breve con texto y audio, yo puedo utilizar esta opción de PowerPoint y crear este PowerPoint en video. Y para insertar audio, puedo utilizar la opción de insertar audio. Hablo dejo grabado mi información, pero entonces voy a ir a lo que es nuestra nuestra bocina y arriba donde dice playback, yo decido si yo quiero que sea automática, que sería la correcta, y que mi eh, bocina no se vea. Esto es para la hora de nosotros trabajar un PowerPoint y convertirlo en video. Para terminar de convertir este PowerPoint en video, eh, una vez ustedes van a grabar el mismo, cuando vamos aquí a File, le decimos eh, exportar y entonces esta opción me va a permitir grabarlo en en, en video MP4. Ahora, si estamos utilizando un, una computadora Windows, cuando yo le digo Say As, automáticamente a mano derecha va a aparecer esta opción, video MP4. Ustedes lo seleccionan y automáticamente se le va a convertir la presentación en video. Así que tenemos maneras diferentes de cómo utilizar. PowerPoint. Otra sugerencia adicional de simplificar la información, de que la presentemos en bullet, con imágenes, con videos, eh, también es tener mucho cuidado con el texto que estamos utilizando. Si estamos utilizando información de otras personas, importante. Darle el crédito en estas presentaciones. Lo pueden hacer eh, si es algo que dijo la persona X, pueden insertar un text box y en la partecita de abajo poder escribir el nombre de la persona quien lo dijo. Y de esta manera cumplimos eh, y nos hemos. Plagio. Así que trabajamos con esa integridad académica, adicional de esas referencias que son bien importantes en las presentaciones. Esta opción que vemos aquí, estoy aquí en insertar, yo puedo hacer un screenshot de las pantallas que yo tengo abiertas en el momento, eh, puedo hacer enlaces a diferentes páginas web, puedo insertar aquí la dirección, y automáticamente se va a insertar la dirección. Eh, esta sección de los iconos, podemos insertar una diversidad de iconos. Por ejemplo, si yo quiero insertar bullet, pues yo puedo manejar esos bullets de diferentes estilos. Y de esta manera customizo mi bullets. En vez de puntos puedo seleccionar eh, una carita, puedo seleccionar eh, qué sé yo, una imagen de una bacteria. Así que también podemos eh, editar lo que son nuestros bullets. Que no solo tenemos que utilizar estos que están aquí. Y que en la sección de customizar podemos customizar nuestros bullets importante las opciones de transición si vamos a usar las transiciones en, en nuestras presentaciones tenemos que tener mucho cuidado porque si utilizamos muchas transiciones quizás el oyente eh, o la persona que le estamos brindando esta presentación va a estar más pendiente a cuál será la próxima transición que usted utilizará que al contenido que usted está presentando en Dicho trabajo. Aquí tenemos diferentes animaciones que se los recomiendo solamente cuando queremos llamar la atención a algo en específico. Esta sección aquí de notas eh, le permite a usted cuando está haciendo la presentación ver lo que es, Información adicional de lo que usted puede decir en su presentación. Eso también les ayuda a estar más tranquilos y más dirigidos a lo que ustedes quieren presentar en su trabajo. Pues la próxima opción que tenemos aquí es Prezi. Cuando hablamos de Prezi, Prezi eh, es una aplicación multimedia para crear presentaciones dinámicas. Y originales podemos organizar y distribuir diferentes elementos o animaciones que posteriormente serán visualizadas como un todo importante con preci es que primero que nada muchas de esta información va a ser eh, pública porque todo lo que nosotros realizamos en preci para poder yo presentar mi información, la tengo que hacer pública, disponible para todo el mundo. Es una de las desventajas que tiene con Prezi gratis. Si yo quiero que solamente la puedan ver gente en específico, pues entonces tendría que utilizar la opción de paga. En la herramienta de Prezi, podemos trabajar con los atractivos de efectos visuales, eh, tiene un zoom automático, movimientos, colores y facilidad de rapidez de uso, que hace de ella una aplicación muy intuitiva y práctica. Para comenzar Prezi, ustedes van a entrar a esta página que dice prezi.com. Y una vez ustedes se inscriben, yo les recomiendo que utilicen, una vez entren a Prezi, la opción de entrada con Google. De esta manera entramos con nuestra cuenta institucional. Una vez yo tengo aquí ya entrado a la cuenta, nos va a aparecer estas opciones. sí que tenemos eh, un par de días gratuitos, pero la realidad es que no dice 14 días gratis, pero lo podemos seguir utilizando gratis eh, indefinidamente una vez yo tengo la cuenta, ¿ok? Vamos a seleccionar siempre la opción básica, que es la opción que me permite trabajar gratis. Nos permite hacer cosas Limitadas, así que si en algún momento dado que ustedes estén trabajando en Prezi, ustedes ven que le está pidiendo algún costo, es que la, la opción que ustedes están seleccionando es de paga, por ende tendrían que utilizar otras que sean gratis. Una vez ustedes seleccionen la opción básica, le va a aparecer esta información nuevamente para entrar nombre, apellido, correo electrónico. Van a decir que no son un robot y se van a certificar como que son mayores de 13 años. Seleccionamos continuar y nos va a aparecer esta pantalla que vemos aquí. Aquí ustedes van a seleccionar qué tipo de error usted va a estar realizando en Prezi. Y seleccionan estudiante. Una vez seleccionan estudiante, nos va a aparecer estas diferentes opciones. Dónde queremos empezar si queremos explorar presentaciones, si queremos crear una presentación desde cero. Aquí tenemos una prueba de Prezi Design y también podemos crear videos directamente desde Prezi. Así que yo me voy a mover a Prezi. Eh, Prezi. Y ya yo estoy en la plataforma de Prezi. Mi cuenta es gratuita, eh, yo puedo realizar un sinnúmero de presentaciones sin límite, lo única desventaja nuevamente es que si yo quiero que esta presentación trabajarla en el salón de clase, pues la tengo que hacer pública para todo el mundo. Es bien difícil que una persona llegue a nuestra información de una manera rápida, porque acuérdense que para hacer una búsqueda van a aparecer muchísima información eh, y tendríamos que dedicarnos solamente a buscar la presentación mía. Pero esa es la única desventaja que está disponible para todo el mundo. Para trabajar con precios es importante de que ustedes de, de, eh, hagan eh, un mapa mental de, de lo que son esas ideas y de ese mapa mental puedan sacar ramificaciones con los detalles que apoyen a esa idea central. ¿Por qué? Una vez yo estoy aquí y yo le digo presentación, vamos a poder ver los diferentes estilos que tenemos ya predeterminados para realizar nuestro trabajo. Ahora, porque yo le digo que debemos de realizar un mapa mental y luego entonces hacer esas ramificaciones, porque esto que ustedes ven aquí de esta manera en que se va a ver nuestra presentación. Por ende, voy a seleccionar esta. Y fíjense cómo se va moviendo dicha eh, actividad. ¿Ven? ¿Sí? Se ve todo, pero poco a poco se va a ir moviendo a las diferentes páginas que nosotros hemos creado en esta aplicación. Así que yo quiero utilizar esta plantilla y selecciono utilizar esta plantilla y aquí vamos a los que yo le había hablado. Tenemos que poner el título y tengo que decir cualquiera en la web. Si yo selecciono lo comparto con ciertas personas no me lo va a permitir a menos que cambie la licencia a una de paga. Yo le digo continuar. Y accedimos a los diferentes, al template que hemos seleccionado. Si se fijan, esto es el todo de mi presentación. Y en la parte inferior izquierda vamos a poder observar las diferentes páginas que hemos creado para nuestra presentación. Muy bien. Entonces, si yo quisiera escribir en mi primera sección, ya me muevo aquí. Y entonces, van a poder observar que yo puedo editar y escribo hola. Ahora, también nuevamente puedo volver a un principio. Regreso a hola y tengo opciones para deshacer lo que hice. Puedo rellenar el color de una manera diferente. Eh, puedo trabajar con el grosor de la línea, también aquí en la opción de estilo puedo trabajar con los diferentes fondos, puedo cambiar este fondo, puedo cambiar los diferentes formatos, en vez de círculo quiero cuadrados, eh, así que tenemos solamente la opción, varias opciones para ver cómo yo quiero que se proyecte mi información. Aquí puedo trabajar con la paleta de colores y con el estilo de letra que yo quiero utilizar en mi presentación. Adicional a eso, tenemos la opción de insertar. En insertar, nosotros podemos eh, trabajar nuevamente con el texto. Selecciono el texto en las diferentes secciones en donde yo quiero. Tengo aquí opciones para insertar imágenes. También ya nos traen diferentes tipos de imágenes ya predeterminadas, que yo las puedo mover e insertar en los lugares correspondientes. Importante que siempre trabajemos dentro del cuadro que hemos seleccionado. Puedo insertar GIF, etiquetas, iconos trabajar las diferentes animaciones y también podemos Exportar la presentación que tenemos en PowerPoint y traerla directamente para Prezi. Ciertamente eh, se distorsiona un poco, así que no le voy a negar que eso pasa, pero es cuestión de ustedes entonces jugar con las diferentes distorsiones que aparecen en las diferentes diapositivas. Puedo regresar nuevamente a mi casita y también eh, van a poder observar cómo va a ir cambiando la misma. Nuevamente. Puedo venir aquí y trabajar los temas, puedo crear temas adicionales, yo vengo aquí a más, a temas, y si se fijan, como automáticamente yo creé un tema nuevo, y aquí en nuestra pantalla principal, ven cómo se ve automáticamente. Regreso nuevamente al mismo, y nuevamente, inserto información, puedo insertar estilos, puedo insertar un video de YouTube, fíjense aquí como yo inserto un video en YouTube, lo que hago es que lo minimizo un poquito para que quede dentro de mi información, y de esta manera, esta sección aquí puedo cambiar también los diseños de cómo yo quiero que, se vea dicho trabajo, se fijan cómo el mismo va a ir cambiando, y ustedes decidirán cómo ustedes quieren que su trabajo se presente. Si queremos deshacer todos los cambios, venimos aquí y trabajamos lo que es deshacer el cambio. También podemos crear videos. Directamente en la plataforma, y una vez yo tenga listo mi trabajo, ya puedo seleccionar presentar. Y van a fijarse cómo se va a ir organizando. Y vieron cómo ella misma hace un zoom y se activa. Lo cambié rápido porque se me activa automático lo que es el video. Que no tenemos que estar dándole el play al video. También podemos crear el template desde cero. Eso va a depender del de estilo de cada uno de nosotros. Si yo no quiero esta opción aquí en gris, yo también la puedo ir cambiando y ven cómo automáticamente cambia ese fondo con las imágenes eh, que nos brinda la plataforma. Y ven que tengo estos candaditos, pues nos está diciendo que son de paga. Pero también nosotros podemos buscar una imagen o subir una imagen ya nuestra. Otra opción que tenemos para hacer presentaciones interactivas es Geniali. Pues Geniali, a diferencia de Prezi, eh, es como que un poquito más sweet, más sencillo. Eh, la ventaja de aquí de, de Geniali es que yo puedo bajar la información en un PDF, yo la puedo compartir con otras personas y... Si trabajo en la misma, eh, puede ser eh, más close. Ciertamente me permite compartir eh, esta presentación entre una o dos personas si la utilizo gratis, pero si utilizo una versión de paga la puedo compartir con un sinnúmero de personas. Así que si la voy a utilizar para una presentación en mi clase, sería muy útil también. Aquí ya yo he hecho diferentes presentaciones y entre ellas, eh, son de maneras interactivas. Y le voy a presentar una por aquí rapidito para que ustedes vean cómo se vería una presentación y luego entonces los muevo a cómo se realiza paso a paso. Esto ustedes ven aquí, ven cómo esta presentación está interactiva, me permite aquí trabajar, voy a venir aquí a presentar, me permite trabajar la misma y se fijan, yo puedo trabajar en diferentes áreas, esto es un índice que me lleva directamente a la actividad pueden insertar la actividad eh, que es una manera también interesante a la hora de nosotros hacer una presentación ustedes pueden integrar a sus compañeros de clase a su presentación de esa manera enganchan a la persona que está participando o, o al oyente que está en, en el salón de clase aquí si se fijan Podemos nuevamente insertar enlaces, podemos llamar la atención, inserto videos dentro de la misma presentación, también puedo insertar diferentes textos dentro de la misma presentación y de esta manera llevar al estudiante o a las personas a las que le estamos brindando la información de una manera más visual y llevadera. Así que para hacer esto, vamos aquí. ¿Y cómo se realiza? Una vez yo estoy aquí en Geniali, okay. una vez yo estoy aquí en Geniali, nos va a aparecer en la parte principal todas las presentaciones que hemos realizado en la misma. Puedo crear aquí, crear un Geniali, o puedo venir aquí arriba en la parte eh, superior izquierda, y me va a permitir, me va a dar la opción de que yo puedo crear aquí. Así que aquí no solamente puedo crear presentaciones, sino que también puedo crear infografías, gamificación, eh, imágenes interactivas, eh, videos, presentaciones, guías. Así que es genial y podemos realizar un sinnúmero de opciones que no solamente es una presentación. Así que yo voy a seleccionar la opción de presentar. Y también, al igual que Prezi, nos va a dar diferentes eh, templates ya preparados. Pero también nosotros podemos preparar nuestro template en blanco. O también yo puedo importar una presentación desde PowerPoint aquí a Geniali. Y lo que voy a estar realizando es hacer los arreglos y trabajando con las diferentes interactividades en nuestra presentación. Selecciono esta que está aquí, eh, si le doy al signito de más, me va a dar la opción de ver lo que es la plantilla, cómo funciona la misma, y si decido utilizar esta, le digo usar esta plantilla. Selecciono todas las opciones y le digo añadir. Así que una vez yo selecciono, voy a tener mi template y es cuestión ahora de insertar texto, de trabajar con lo que son los fictions, las imágenes y trabajar con nuestra creatividad dentro de este template. Aquí tengo mi template y a mano izquierda yo tengo las herramientas o la barra de herramientas que vamos a estar... Trabajando. En la misma tengo aquí la opción de lo que es insertar mi texto. Una vez yo selecciono, me va a permitir. Yo escribo. Y estas opciones me dicen: si yo quiero que nadie pueda mover esta opción o que no se mueva en algún momento en que yo estoy trabajando con la página, pues puedo bloquear esta información, eh, aquí puedo arrastrar información, interactividad en estos botones, eh, donde yo puedo insertar etiquetas, ventanas, eh, y fíjense lo que va a pasar aquí. Una vez yo selecciono aquí que tenga un ese hola, van a poder previsualizar que encima de ese hola, yo puedo pararme y va a aparecer la otra opción que yo escribí, saludos. Eso yo lo trabajo con la opción de interactividad. Así que esto también nos permite eh, insertar información adicional a nuestra presentación. Si lo vemos en PowerPoint, es como la opción de notas en PowerPoint, pero en esta ocasión yo la puedo proyectar a las personas que están viendo mi presentación. También puedo trabajar lo que son las animaciones y puedo decidir si yo quiero que esta información eh, entre, tenga salida, eh, tenga continuación. Y nuevamente, como les mencioné en PowerPoint, yo les recomiendo estas animaciones para llamar la atención en algunos puntos importantes. Puedo insertar imágenes. Ya predeterminadas, pero también puedo insertar alguna imagen ya eh, seleccionada por mí dependiendo del tema. Tengo diferentes tipos de recursos: tengo iconos, tengo formas, tengo gráficas y también tengo diferentes tipos de ilustraciones que puedo estar insertando en nuestra presentación, si se fijan. Tengo diferentes elementos de interactividad. Estos elementos de interactividad nos va a permitir eh, tener una presentación con diferentes puntos de hotspot. Por ende, si yo estoy en esta presentación y quizás eh, estoy utilizando eh, un laboratorio y quiero explicar las diferentes partes de ese laboratorio, yo puedo utilizar estas interactividades. Y en la foto del laboratorio puedo pararme en cada una de las diferentes secciones en que yo quiero estar explicando y en ella puedo ir escribiendo la explicación con la sección de interactividad. Así que esto es bien conveniente a la hora de ustedes eh, presentar información. También aquí podemos cambiar los diferentes fondos si no nos gusta el estilo que tenemos, podemos subir nuestro propio fondo o los podemos editar a los fondos que nos da la plataforma. Yo los invito a que no solamente se queden en PowerPoint, sino que utilicen ambas herramientas de Prezi y de Geniali. Ambas son gratis y pueden utilizar su creatividad. De esta manera, ustedes van a compartir esta presentación con el enlace. Aquí pueden trabajar primero que nada con la colaboración y una vez esto esté listo, nos va a permitir publicar en la web o trabajarlo de manera privada. La manera privada es nuevamente de paga, así que publicamos en la web, escribimos nombre y una vez decimos listo, nos va a dar lo que es presentar, compartir y descargar. La ventaja, a diferencia de Precio sí es que yo puedo descargar mi presentación creada, aunque nos va a bajar en PDF, no nos va a bajar en, en opción editable.